Una vez hemos analizado los datos, tenemos que buscar una forma comprensible para todo el mundo y accesible de comunicarlos. Habitualmente esto se realiza mediante representaciones gráficas. Existen varias formas de representar gráficamente un conjunto de datos y en este vídeo vamos a ver las más comunes. La primera representación que todo el mundo conoce, o eso debería ser, es el diagrama de barra. Estos diagramas de barra además son los más sencillos de trabajar en el aula. Para realizar un diagrama de barras tenemos que colocar dos ejes perpendiculares. Habitualmente en el eje horizontal vamos a colocar los valores de la variable y el eje vertical lo que vamos a hacer es graduarlo, o sea ponerle números que por favor estén a la misma distancia los unos de otros, de forma que eh, representemos la cantidad de veces que se repite cada uno de los valores de la variable. Entonces vamos a representar la cantidad de respuestas que se ha dado para cada valor de la variable con una barra que, cuya altura coincida con ese número de respuestas. Si en lugar de colocar los datos en el eje horizontal los colocamos en el eje vertical, en vez de la altura de la barra, lo que vamos a considerar es el largo de la misma. Con el ejemplo que vimos en el primer vídeo de Estadística, en el de Introducción a la Estadística, que hablábamos de los géneros cinematográficos favoritos, hemos creado el siguiente diagrama de barra. En caso de tener variables cuantitativas continuas, en lugar de representar las barras espaciadas unas de otras, lo que hacemos es representarlas una a continuación de la otra. Pegadas. Esto es lo que se conoce como histograma. De la misma forma que antes, vamos a utilizar el ejemplo del primer vídeo para representar los datos. Vamos a ver en pantalla un histograma que representa los datos del número de horas que dedicamos al día a ver series. En muchas ocasiones se utilizan diagramas de barras en los que, en lugar de colocar un rectángulo, una barra, lo que hacemos es colocar un dibujo que represente la información. Este gráfico recibe el nombre de pictograma. Si queréis realizar algún pictograma, tenéis que tener cuidado con las imágenes que escogéis, ya que muchas veces, al distorsionar la imagen, también se puede distorsionar la información que queremos dar. Por ejemplo, el diagrama que vamos a poner ahora en pantalla, que tiene que ver con el ejemplo de los libros que leíamos en un año, representa correctamente las proporciones. Sin embargo, el que vamos a presentar a continuación no conserva las proporciones, modificamos tanto altura como anchura, y entonces parece que los datos más grandes pues son todavía más grandes de lo que realmente son. Cuando queremos representar información que va evolucionando, por ejemplo, cuando nuestra variable tiene que ver con el tiempo, en lugar de utilizar un diagrama de barras se puede utilizar un gráfico de líneas poligonales. Básicamente la construcción es la misma, pero en este caso siempre se tienen que colocar las variables de forma que en el eje horizontal, se representen los, los valores de la variable y en el eje vertical la frecuencia de cada uno de ellos. Para indicar qué frecuencia tiene cada valor, lo que hacemos es colocar un punto indicando la altura que debería tener la barra, pero solo colocamos el punto. Hacemos esto para cada uno de los valores de la variable. Y al finalizar y tener todos estos puntos, lo que hacemos es unirlo mediante una línea. Realmente lo que obtendremos es una línea poligonal formada por los distintos segmentos que unen los puntos. Aquí podéis ver un ejemplo. Otra representación muy común, sobre todo si veis en los medios de comunicación, es lo que se llama diagrama de sectores. En este tipo de representaciones lo que hacemos es asignar un sector circular proporcional a la frecuencia absoluta que tenga cada uno de los valores de la variable. Y ahora dicho en un lenguaje que tú y yo podamos entender, lo que hacemos es cortar un trozo de pizza más o menos grande de manera proporcional a la frecuencia con la que se repiten los valores que hemos dado. Como ya sabéis, un círculo tiene 360 grados. Por lo que tenemos que hacer una regla de tres para conocer qué ángulo va a representar a cada uno de los valores de la variable. Aquí tenéis un ejemplo. A la hora de representar diagramas de sectores hay que tener en cuenta varias cosas. Si tenemos muchísimos valores, al final el diagrama de sectores no va a ser representativo, puesto que no vamos a ser capaces de entenderlo. En un ejemplo como el que vais a ver a continuación es imposible identificar a qué valor de la variable corresponde cada sector. Además, por muy bonitos que parezcan, no se deben utilizar diagramas de sectores en tres dimensiones. Esto quiere decir estos diagramas de sectores que solemos ver, que vienen a ser como una tarta y le podemos ver en lateral. El motivo es que la perspectiva hace que se distorsionen los datos que están como más al fondo, los que no se ven. Y entonces parezca que los datos no son los que realmente son. En muchas ocasiones esto se hace así de manera malintencionada. De la misma forma que tampoco deberíamos hacer que una porción sobresalga del círculo. Lo ideal es que mantengamos un círculo tal cual plano. Es posible que sobre todo en medios de comunicación o en portales donde podáis leer noticias veáis otro tipo de representaciones como pueden ser los mapas. Habitualmente se utiliza un mapa de la región que estamos estudiando dividido en zonas y cada zona se... bueno, pues representan los valores de lo que sea que estemos estudiando con mayor o menor intensidad de color o con distintos tipos de patrones para rellenarlos. En cualquier caso, siempre aparece una leyenda que nos lo va a indicar. Quizá podríais plantearos realizar algo así en vuestra aula, pero en lugar de utilizar representaciones planas, utilizar distintas texturas y así poder atender a la diversidad que os vayáis a encontrar. Y estas son todas las representaciones de datos que os vamos a contar en el vídeo de hoy. Seguramente conozcáis muchísimas más que hayáis visto en cualquier sitio, pero entonces se nos haría un vídeo larguísimo. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.